Te voy a hablar del arco iris en medio de la tormenta, de la mano que se dispone con fuerza extendiéndose para ayudar a levantarte del fango y, si conoces la historia del Señor de los Anillos, te voy a hablar del Sam que te acompaña hasta el final. ¿Cómo están las cosas? Estoy seguro que sin importar cuando estés viendo este video, estaremos afrontando grandes desafíos a nivel mundial. Algo que quizás te genere miedo y te haga preguntar, ¿y ahora qué? Tal como sucede hoy, cuando lo estoy grabando, donde un virus le hizo stop al mundo y nos tiene en casa, cuidándonos y a puerta de una gran crisis económica mundial. Muchos llenos de terror, otros con esperanza y algunos aprovechando y preparándose para crear otra realidad. Y para mí, es precisamente la oportunidad de volver a advertir y decir, esto no es lo peor que vamos a vivir. Aún vienen acontecimientos más complejos en el futuro y por eso es preciso prepararnos con la herramienta más poderosa para supervivir. Es momento de aprender a abrigarnos con la fuente del calor exacto que necesitamos ante el frío de esta noche que se acerca a su final para darle paso a un nuevo día. Este es el tiempo del corazón, del sol interior que debe despejarse y brillar desde cada uno de nosotros para que pueda llegar el amanecer. Es el tiempo de las altas vibraciones del amor y las acciones de conciencia que nacen de la intuición. Este es el momento de la mirada interior, de volver a lo esencial de los pequeños detalles, a la majestuosidad de las pequeñas cosas y el poder de lo simple que le da vida a la vida, que la libera de las rejas, de los calendarios y de las fechas. Este es el momento de ver con los ojos cerrados para hallarnos ante el valor superior de aquello que hasta ahora ha sido invisible. Entonces, si ves bien, si te detienes a observar acerca de estos sucesos, verás que están asestando un golpe a la inconsciencia con la que hemos vivido. Está resquebrajando las estructuras destructoras que en nuestras ilusiones aprendimos a ver como normales, mas ahora sus resultados nos demuestran que son antinaturales. Por eso, cuando se tambalean y caen, nos dejan ante lo verdaderamente importante. El amor, la reciprocidad, la unidad, la reflexión, el perdón y la reconciliación. La posibilidad de hacer silencio y escucharnos más, de ser humanos de verdad. Estas situaciones nos ponen en el escenario de hacernos cargo de la convivencia, de no huirle más y darnos cuenta que ella es la clave para afrontar con éxito los desastres que se avecinan. Ahora, escucha bien esto. ¿Sabes qué son estos elementos verdaderamente importantes? Son atributos de tu corazón y por eso, entre más vives desde tu corazón, más preparado te encuentras para atravesar estos procesos de transformación. Más cerca vives de la esperanza y de la solución. Algunos científicos lo afirman así. Si el siglo XX fue el siglo para el cerebro, el siglo XXI es el siglo para el corazón. Y es así, es perfecto, pues, repito, esto es lo que necesitamos ante estos momentos de convulsión. Pero esto no se trata de tener la información, los datos sobre los mecanismos de la inteligencia y el poder del corazón. Va más allá. Se trata de experimentar la vehemencia de ser conscientes que estamos dotados de una fuerza, una sabiduría, una conciencia superior, preparada para acompañarnos, para guiarnos, para sostenernos y fortalecernos ante lo inesperado. Esa es la fuerza que te levanta del fango. Ese es el arco iris que da esperanza aunque parezca que el cielo se está cayendo. ¿Quieres verlo ahora que quizás tienes miedo? siente en tu pecho lleva tu atención allí piensa tu corazón siéntete desde ahí haz conciencia de tu presencia allí y de la presencia de la inteligencia creadora que te acompaña siente ese es el regalo de tu vida es tu presente tu ahora allí es donde existes siente Habita tu corazón y luego cuando vas a hacer algo, hazlo con el corazón. Es decir, ahora que tienes la oportunidad de aquietarte, ve y habita tu corazón. Y luego cuando vayas a moverte, ve y haz con el corazón. Y confía, así funciona. Te amo corazón.